Hola PrIXLINER, saludos cordiales. Os habla en directo Luis de PRIXLINE. En esta ocasión estoy con Susana, colaboradora también en PRIXLINE. Buenas noches a todos. Eh, estamos en un pueblo de España, en concreto estamos en Guadarrama. Y siguiendo vuestra pregunta, tanto la que nos hizo Hermídez Fernández, como Giovanni, como Chirinos, vamos a hablar cómo es esto de trabajar. En los despoblados ¿Qué ocurre en españa que hay un 60% de los pueblos que hay en españa tienen menos de mil habitantes se están quedando sin habitantes y los ayuntamientos necesitan que venga gente aquí a trabajar entonces mmm, vamos a hacer este vídeo un poco para explicaros las posibilidades que hay os voy a leer primero la pregunta que nos hizo pues varios de vosotros que es por lo que hacemos este vídeo por ejemplo giovanni flores nos dijo si por favor hablen de los pueblos despoblados ver cómo un venezolano u otro inmigrante puede optar por ese beneficio yo podría hacer agricultura o cosechar vendimias u otra cosecha perdonen que escriba tanto pero ando en busca de cómo salir de mi país gracias por vuestras preguntas eh. hermídez fernández buenos días sería buena información sobre repoblación de inmigrantes en pueblos despoblados de españa y por último chirinos mele no sé cómo se dice tu nombre hola luis saludos caluroso abrazo mi pregunta qué es, eh, es qué tal está de oportunidades de trabajo para este 2019 ingresan gente sin documentos bueno de todo eso vamos a hablar y también alguna pregunta más pendiente también la vamos a hacer vale prislines antes de nada os recuerdo los que nos veis ahora en directo en el chat podéis poner las preguntas y los que veis luego el vídeo ponerlas en los comentarios que os iremos respondiendo a todos vale y el que no esté suscrito que se suscriba y le dé a la campanita para que así la aplicación, como siempre emitimos en directo, os avise y decíselo a gente que conozcáis, que quiera trabajar, que quiera emigrar, que se suscriban a nuestro canal, ¿vale? Así podemos ayudar a más gente. ¿Te encargas tú de las preguntas de los chats? Pero sí. no veo ahí el chat. ¿Dónde sale pues mira, ahí el chat, mira, Susana? No mira veo mira, el chat. Aquí está. ¿Dónde el chat? Bueno, pues vale. A ver, el vídeo es en directo. Vale, Tenía que salir aquí las preguntas. Claro, escúchame, Susana, empieza la información pero y ya no me encargo ya me encargo yo es que lo tienes que poner recto pero vamos a darle la información a los prisliners que bueno yo antes que empiece susana ya os digo una buena hay una página muy interesante que se llama llorepueblo.es con y yo repueblo punto es pero con una r ahí podéis buscar un pueblo en españa lo que queréis hacer si trabaja en la agricultura si emprender hay muchas opciones y ya él os busca los pueblos digamos que cumplen esa condición. Acordaros, Prislines, yo repueblo.es, os lo pondré luego en, en la descripción. Eh, vale Luis, me puedes mirar las preguntas. Vale, yo te las miro. Dale la información. Hola, buenas noches. Mira, te van chicos. a salir las preguntas, te van a salir aquí, ¿vale? Las vas sabiendo ahí. Vale. <risa> buenas noches, chicos y chicas, prisliners. Bueno, pues vamos a hablar de los pueblos abandonados en España, que hay muchísimos en la zona norte, sur, este, oeste, en la zona de playa, en la zona de costa. Y es muy interesante esto, porque para la gente que busque vivienda, que estén de alquiler, que estén un poquito ajustados de dinero y quieran buscar pues, una casa más barata, pues hay casas hasta por 50 euros al mes, te da el alcalde del pueblo casa para vivir con tu marido y tus hijos, o si vas solo y tienes animales, pues para ir tú solo con los perros. Casas desde 50 euros al mes, desde 100 euros al mes. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque son pueblos que los quieren repoblar y repoblar pues porque no tienen mucha gente se cierra el pueblo se cierran los colegios porque no hay niños no hay natalidad entonces una forma de atraer a la gente al pueblo a vivir es esa no es ofrecer hacer, incentivos no para... ofrecer casas por 50 euros al mes para tu marido y tus dos hijos por ejemplo o tu marido y tus cuatro hijos lo que tengas 50 euros solo al mes 50 euros al mes tenemos pueblos 100 euros al mes 150 depende de la zona va variando la cantidad. Okay. Pero vamos, más de, más de 150 euros no realmente no te pide ningún alcalde. Y algunos pueblos tienen playa, otros tienen montaña. O sea, son pueblos bonitos, pero que están despoblados, que no hay gente. Insisto, en yo repueblo.es sí. podéis buscarlos. Muy es una página web muy, muy interesante. Muy interesante esa página. ¿Y qué se puede encontrar Luis en esa página? Pues todos los pueblos que hay en este momento en España que necesitan gente para repoblar. Vale, o sea, todos sí. los pueblos que están sin repoblar, en esa página te, sí, vienen, mira. te marca los pueblos que tú te metes y te dicen los pueblos que están sin repoblar. Os la voy a y enseñar. Tú puedes claro. Puedes elegir el pueblo que tú quieres, tú buscas. ¿Qué pueblo te gusta? Montaña, campo, hay para elegir. Mira, os la sí? enseño. Hay para elegir. Tú este eliges como, ¿quieres, eh, quieres playa, quieres lagos, ríos, quieres pueblos de montaña, luego quieres facilidades de trabajo, ayudas para emprender, acceso a la vivienda. Tipo de educación que tenga centro médico, educación secundaria, fíjate si hay para elegir. Vamos, o sea, muy interesante es que es esta página. La, es hemos, la hemos descubierto preparando el vídeo. A mí me la enseñó Luis hace un rato y digo, es muy interesante. Si quieres cambiar de aire, salir de tu pueblo, estás cansado de vivir siempre ahí o cambiar de ciudad, esta es una opción muy buena. Utilizar esta página para cambiar de rumbo abrir horizontes cambiar de aires que siempre nos pasa que llegamos a un punto en el que queremos cambiar de aire efectivamente o bien porque lo has dejado con la pareja o bien porque te apetece cambiar de aire que hay mil, mil opciones o porque quieren trabajar y ahí te dan facilidades o porque quieres trabajar lógicamente hay que trabajar siempre pero ahí te dan facilidades efectivamente y facilidades que no te las dan en cualquier sitio vale pues voy a decir el listado de pueblos que Mira, tengo aquí. nos dice sandra navarro que sí es verdad que si te vienes a vivir a españa los pueblos te regalan casa pues sí. prácticamente sí porque lo que susana ha encontrado es que por ejemplo te cobran por la casa 50 euros al mes Vamos, que eso es. No en todos los pueblos, en algunos. En algunos. En otros 150 y en otros 100 euros. Pero vamos, yo creo que yo pienso que eso es regalado. Claro. Claudia, eh, bueno, saludos a todos los que os estáis conectando en el chat, ¿vale? Luego hacemos más preguntas que tenemos pendientes. Vamos a dejar que Susana sí, acabe a ver, su exposición. Tengo un, pequeño, tengo un pequeño listado aquí, que me he hecho un pequeño esquema con los pueblos para informaros de los pueblos. Yo también que les he preparado unos pueblos. Sí. Diles tú primero los tuyos, si quieres. Ah, vale el listado de pueblos que tengo mira para que os metáis en google y metáis el pueblo el nombre y preguntáis habitantes dónde está situado si tiene playa montaña eso ya en google te lo dice todo mira el primer pueblo es portel con p de pamplona y acabado en LL. pertenece a la coruña galicia y es un pueblo que está bastante despoblado pero es bastante grande porque lo he mirado en internet y es bastante grande Luego tenemos Castellón, la zona de Castellón de La Plana, una zona de España muy bonita, yo la conocí hace años, playa, una zona de costa preciosa y hay mucho trabajo en verano de hostelería, camarero, ayudante de cocina, cocinero... Y mira, en Castellón por 50 euros al mes te dan casa, en, para repoblar el pueblo y la escuela, porque están cerrando escuelas en esa zona de Castellón. Luego tenemos un pueblo que se llama Yesta, con Y, Pontevedra, pertenece a Pontevedra y ofrece, ofrece por 100 euros al mes, te dan casa para ti, tu marido, los hijos, el perro, el gato, 100 euros al mes. Rabina, en Orense, por 100 o 150 euros al mes. Te dan casa. Eso es también. muy barato, una casa por 100, 50 euros, por 100 euros al mes. Vamos, en Madrid te están cobrando 800 euros, sí. lo más barato. Bueno, y aquí en Guadarrama, que estamos en la Sierra, Luis, 700 euros, un apartamento ahora. ¿Más pueblos? Mirabete de la Sierra, Teruel, la zona de Teruel. Más de 700 personas vivieron allí, están viviendo allí y te ofrecen casa también. Valdemesa en Mallorca, fíjate, Mallorca, por lo bonito que es. Me encanta Mallorca, una isla. Te ofrecen facilidades para vivir allí. Yo los 10 pueblos que necesitan trabajadores que os he buscado están todos alrededor de Madrid. Alrededor. De alrededor eh? de Madrid. En España hay pueblos que necesitan trabajadores a cambio ofrecen vivienda y las ventajas de vivir en contacto directo con los, con tus vecinos y la naturaleza. Eh, os digo los 10 pueblos de Madrid que ahora necesitan ser repoblados. Uno se llama el atazar, con Z, Atazar, como dice Susana, luego miradlo vosotros en Google, ¿vale? Claro. Para abreviar. Ay, que me meto en el atazar sin querer, que me he metido. Explicarme me... cuántos habitantes hay. El atazar bueno, son pueblos muy pequeñitos. Otro, todos son de Madrid, ¿vale? Alrededor de Madrid. Muy bien. La Iruela, con H, la Iruela. Otro, gargantilla del lozoya Madrid. ¿Eh? Sí, todos en la provincia de Madrid. Otro, Orcajuelo de la Sierra. Están bien porque son pueblos perdidos, pero luego te vas a Madrid que está a 50 kilómetros. Orcajuelo de la Sierra. Efectivamente, es una muy buena idea. Claro, por eso para te complementar. vas a Madrid, pero tienes coche. Otro, otro, y estás a media hora de Madrid Capital otro. o una hora. Susana. ¿eh? ¿Y Madrid? Es una buena zona para... Hay vivir. muchas preguntas. Madarcos, Madarcos, otro pueblo. Mirad, mirad qué foto. Madarcos, brilines Pueblos de Madrid que necesitan gente para trabajar. O sea, que a dos a dos, precioso, sí, espera, precioso. Espera. Puebla de la Sierra. ¿Eh? Aquí tenéis Puebla de la Sierra, pelilines. A ver si os la puedo enseñar. Puebla de la Sierra. Bueno, avanzamos. Luego los buscáis, ¿vale? En la página en Google esta, los metéis. Eh, o en yorepueblo.es. O en Puentes Viejas, Puentes Viejas. Todos estos son pueblos. Es más raro, Puentes Viejas. Robledillo, Robledillo de la Jara. Son pueblos que están buscando gente para trabajar. ¿Vale? Y, os ofrecen y Para vivienda. vivir. Y para vivir. Trabajar y vivir. Claro, Robledillo de la Jara. Más pueblos. Roble Robregordo. Robregordo. Todos están en Madrid. Otro, la Serra, no. La Serna. La Serna del Monte. somos sierra Bueno, pues estos son los 10 pueblos que os he encontrado he yo para. 10 pueblos. Diez, diez pueblos. pueblos, cada Luis ya son 20 pueblos donde te dan casa y trabajo para vivir por 50 euros al mes, por 100 euros al mes o por 150 euros al mes. Está genial eso. Y en yo reposo. Si me voy a buscar yo un pueblo de esos me voy a ir yo. Vale. Es, es, escucha, es pregun idea. preguntas del chat, llévenoslas. Que la vamos a ver. Sandra Navarro. Y el que no esté suscrito, ya sabéis, suscripción y campanita para los próximos vídeos. Sandra, Sandra Navarro. Hola, ¿es verdad que si vamos a vivir a España en pueblos, te regalan casa? Pues lo, lo hemos dicho, sí. O por, 50, ya por hay pueblo. 50 euros al mes. Al mes, ¿eh? Ojo, al mes, no al día. Por 150, no al día, no. Al, al mes. Prácticamente te regalan. Más preguntas. Casa. Más preguntas. Giovanni Flores. Hola mis amigos llevo días esperando un directo qué bueno que están allí ahora mismo voy saliendo pero voy a ver lo que pueda los quiero un montón muchas gracias giovanni un beso giovanni desde madrid españa desde un pueblo que se llama guadarrama que no es perdido tendrá siete mil habitantes sí, este tiene más sí. por eso hemos venido aquí a haceros el vídeo más preguntas mandamos el chat, un beso Giovanni. Que voy a por las de los comentarios ahora Jonathan Susana. salas si la repoblación es buena opción ver oportunidad de empleo para el inmigrante, gracias por la ayuda. Perfecto. Vale, si sí, es una buena opción que lo mires en Google o donde quieras. Giovanni Flores, desde Venezuela, un saludo. Paolo, hola, ¿cómo es? ¿Cómo es en Euskadi? ¿Hay más facilidades que en el resto de España? Pues mira, en Euskadi yo no lo he mirado. ¿Tú lo yo has mirado? no lo he mirado. Pero te hablo de cómo lo conozco en general y sí, efectivamente, en Euskadi hay, vamos, yo he dado ahora 10 pueblos de, de Madrid. Sí. Pues si en Madrid hay 10, en Euskadi habrá 30. Porque esto sí. es todavía Euskadi, una zona más rural sí. y necesitan más gente sí. todavía. Sí, sí, buena idea. ¿Quién lo Míratelo, ha dicho, ¿Quién lo ha dicho dice... la buena idea? ¿Por? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Paolo. Paolo. Pablo, en Google que como dice Luis tiene sí, que haber No, muchísimos. en Euskadi, efectivamente, País Vasco, Euskadi. Giovanni Flores, el internet está muy malo. Creo que los veré en la noche. Vale, Giovanni. Giovanni luego nos ves es en, un en... seguidor nuestro que nos adora, ¿eh? Vale, como todos los prilines y nosotros nos a vosotros también nos adoramos. Giovanni, te queremos. Claudia, Edilma, Álvarez. Méndez Prisline, por favor todas apoyar este canal se merece nuestro apoyo eso. es un canal muy importante para nuestros sueños gracias luis por tu tu vamos ayuda. a ayudaros vamos a dar toda la información porque para eso algún día os cuento por todo esto Prislines. es una misión muy buena luis la que tiene el la, canal claro. es ayudar a la gente que viene de otros países decírselo a gente que conozcáis que creéis que le pueda venir de ayuda también vale que correr la voz eh, yo castillo he... venga. ¿qué requisitos? ser personas sin papeles sí pues sí para trabajar en claro, para, trabajar, para sí. la agricultura sí. oye sí, sí, y sí por cierto sí. sí y una idea que se me ha ocurrido a mí para los que estéis ahora por ejemplo en grandes ciudades no en pueblos pero que estáis sin papeles mira ahora hay mucha gente que se va de vacaciones aquí en españa y no tiene con quién dejar al perro a mí me han dejado uno que le estoy cuidando a mi hermana podéis cobrar por eso 15 euros al día si Aquí os gustan España, los animales, sí. claro, el otro día hicimos un vídeo, ¿verdad?, de trabajar sí. con perros. Se nos olvidó deciros que por, por cuidar a un perro, por ejemplo, 15 días. Pues al sí, que día, se vaya a la familia 15 días. 15 días persona, no tiene con quién dejar al animalito. Y que un buen sueldo por los 15 días. Lo ¿no? que estoy diciendo, 15, un unos 12, 15 euros diarios. ¿Vale? Al que le gusten los animales es una buena opción y no tenga papeles y esté en una ciudad ese, pues que lo ponga Puede por los disfrutar cárceles. disfrutar del trabajo porque quiera los animales y a la vez se gana un dinero. Yo mismo. Pues qué trabajo más interesante? Yo mismo estoy cuidando ahora un perro porque te encantan los perros claro pero es que tú no vas a cobrar ¿no? pero a mí no me cobran a ti no te pagan porque así se lo ahorra a mi hermana ¿A no pero, pero, pero es que el año pero pasado hermana, la, co la cobraban 15 euros pero bueno hermana, escucha que yo tengo aquí tu hermana que te va a pagar tú tu, de tu escucha, no te tiene que pagar tengo nada. a jonathan salas a maite carvajal vale, a luz marina jacome yo tengo que responder a todos estos vale. Iván correa graciela hernández jean hernández denica milano Junior, Junior. Junior la, te va a contactar Susana por WhatsApp para que vengas aquí al canal a entrevistarte. Sí. ¿Te comprometes, sí, verdad? Sí, Le he a Susana en llamarte, a tu WhatsApp. En llamarte. Y Sara Briones, les tengo que responder. a, a lo del Déjame, chat. déjame, Venga. a ver. Claudia Edilma Álvarez, Méndez, ¿estos pueblos es recomendable para personas sin papeles? Pues sí. Yo. Es lo más son, recomendable, efectivamente. Papeles o sin papeles. Todo el que quiera vivir y trabajar y cambiar de zona es recomendable. Eh, buenas noches Luis, yo me he comunicado a varios pueblos y no me han contestado. Pues eh, ¿quién lo pregunta eso? Eduardo. Eduardo, métete, lo digo ya varias veces en este vídeo, en yo repueblo.es, con Y, yo Repueblo y Una R.es. ¿Vale? Ahí busca pueblos y ahí te van a contestar, ya lo verás. Jesús Rodríguez, buenas tardes Luis y compañía, ¿cómo estamos? Pues te mandamos un saludo desde aquí. Claudia Edilma, tengo 43 años, ¿me recomiendas ir mejor a estos pueblos? ¿Disfruto más la tranquilidad? Pues, ¿tú qué le recomendarías, Susana? Si quieres disfrutar tranquilidad y buscas tranquilidad, sí, porque vas a trabajar, vas a pagar prácticamente muy poquito dinero y vas a tener mucha tranquilidad, porque son pueblos poco poblados. Quiero responder a Sesibel, es que ya tiene las, los que estáis ahora en chat en directo y yo los que habéis dejado preguntas en los comentarios, ¿vale? Las que se os ocurran, hacerlas, ¿vale? Ahora en los comentarios. Sesibel Guamán nos dice, "Hola, a mi yerno no le salió la cita para mayo del 2020. Estamos hablando de la de la tarjeta roja de asilo político." Sí. No importa, está, está bien. Se ha ido. Para darle la tarjeta roja, no sé si le darán la primera tarjeta roja o la segunda, que es la tarjeta de trabajo. A él le dieron cita para el 13 de julio y le salió, como digo, la cita para mayo. Están saliendo muy lejos para la cita y él no puede trabajar por lo que le piden la tarjeta de trabajo. Usted sabe cómo sin trabajar no se puede estar. ¿Cómo podría hacer que le den más cerca la cita? Pues mira, sibel en el vídeo anterior a este... Os dimos una comisaría que te están dando la cita en el momento. Creo que es que no me acuerdo del nombre, pero vamos, mírate el vídeo justo que hay anterior a este, ¿vale? Ahí lo decimos. Y otro truco era meterte en la página web entre las 9 y las 10 de la mañana, que es cuando dan más las citas. ¿Qué pasa? Que las citas las están dando para muy tarde, efectivamente. Pero creo, estoy casi seguro, que hasta que no, o sea, en el momento que te dan la cita ya empiezan a contar los seis meses, no desde que tienes la entrevista, ¿eh? De todas maneras, eso lo voy a verificar. Más ahí no se puede hacer y te van a dar el permiso de trabajo cuando han pasado los seis meses, pero insisto, desde que te han dado la cita, no desde el momento de la entrevista. Yo lo veo una incongruencia, no sé por qué no te pueden dar ya eh, para poder trabajar desde la primera tarjeta roja, pero lo tiene así montado el Estado. Vale, yo os doy la información como está ahora. Vale, ¿tienes alguna Contigo más? Yo, sí. Venga, sigue. Tengo alguna más, Venga. Anderson Basto. Hola, estoy en España y no tengo papeles. ¿Podría acceder a estos beneficios? responderle tú misma Sí, podrías hacer perfectamente con papeles o sin papeles estos beneficios es para todas las personas que tengan ganas de trabajar sobre todo ganas de trabajar eso no puede faltar y ganas de y que no te importe cambiar de pueblo yo quiero responder a Mar marcia oria y daros las gracias a los que preguntáis tanto en directo como en los comentarios dice soy licenciada en, en educación inicial con posgrado en necesidades educativas tendría que homologar o convalidar pues mira marcia Obligatoriamente, mira, si vas a trabajar en una empresa privada, no va a ser necesario que homologues o convalides. Si lo que quieres es trabajar para el Estado, pues ahí te van a pedir que lo homologues. Claro, claro pero, te, pero te doy una información: La, el 90% del trabajo que hay en España es de empresas privadas, no, es, no te lo da el Estado. O sea, que generalmente vas a trabajar en tema de educación y esas cosas. Pues yo creo que no es necesario homologar. Si no te cuesta homologar, homologalo y así también podrás trabajar para el Estado. Pero quien está generando el empleo en España no es el gobierno, no es el Estado, son las empresas privadas y ellas no te piden que homologues vale Muy bien. Si tienes alguna pregunta más, Marcia, pues sí. nos la pones en los comentarios o en el chat. Siguiente pregunta yo, que si no, no venga, lo Venga, sí, a sí, más. una cada uno, venga. Robison Castillo, ¿me podría porfa indicarme los pasos que debemos seguir para poder acceder y poder repoblar? Aún me encuentro en Colombia. Lo puedo ir adelantando desde acá o me toca ya cuando esté en España. Pues a ver, la respuesta es que lo puedes adelantar desde Colombia, desde donde esté se puede adelantar, porque coges, lo buscas en Google o en yo repueblo.es Repueblo. lo buscas desde tu país y lo puedes ir gestionando ya por teléfono con el alcalde del pueblo que son pueblos muy chiquititos. Muy buena idea. Llamar el... por teléfono a los alcaldes de pueblos, como son pueblos pequeñitos. Qué claro, buena idea, con Susana. El alcalde del pueblo que son pueblos muy chiquititos. Y una llamada no cuesta mucho hoy en día, porque es, muy buena idea. Y el alcalde va a estar eh, encantado, por encantado. Estamos con los prilines, Susana. Ya, ¿crees que tienes, ah, ¿tú no pasa por nada, ahí? me está poniendo nervioso. Que no pasa nada, con quisi Venga, quisi se porta bien. A es ver, un perrillo que tengo que estoy ya... cuidando, prilines. Te doy el consejo de que sí, desde Colombia, Ecuador, cualquier país de Europa o no europeo, se gestiona todo por teléfono, en Google o en yorrepueblo.es, Haces una llamadita al alcalde, que son pueblos muy Muy buena idea, Prilines. Idea genial. Alcalde... No se me habría ocurrido llamar a los alcaldes de los pueblos sí, bueno, repoblados. Pero para llamar, llamarlos. para llamar al alcalde hay que llamar al ayuntamiento. Tú llamas al ayuntamiento y te pasarán con el alcalde o con alguna persona que trabaje para el alcalde que también te puede ayudar. Claro. Ahora me toca a mí responder. Cecibel Guzmán, ella está respondiendo a los chats, yo a los comentarios. Cecibel Guzmán, hola, con la primera tarjeta puedo trabajar. Hola Luis, eh, ¿puedo comunicarme con usted un número de celular, por favor? A ver, Cecibel, todo esto lo hacemos, dejarlo en los comentarios o en los chats en directo, porque así, igual que te ayudamos a ti, ayudamos a más Prisliners, ¿vale? Porque nosotros no ganamos nada con esto. Entonces así es público, digamos. Bueno, bien que te doy la información. Con la primera tarjeta roja no puedes trabajar. Trabajas con la segunda, que te la dan a los seis meses. ¿Vale? Esa es. Vale. Yo pregunta, Venga, ¿te me toca. toca. Venga. Eduardo, MTZ. ¿En estos pueblos también hay escuelas para escribir a los niños? Sí, hay escuelas y uno de los motivos por el cual tienen gente... Es porque las escuelas están cerrando. ¿Te molesta mi voz? Algunos no tienen escuelas. En Le yo, yo repoblo... <risa> venga, pero pues respondele. No puedes responder lo tuyo y lo mío. Eh, no, pero es que en yo repoblo... Puedes poner con escuela o sin escuela. Es que ¿Quieres lo tuyo y lo mío? Venga, venga, venga. Pero quieres abarcar ver, con todo, Vale, Vale, vale, vale. Pero es Liner, abarcar con todo y no me queme también mi espacio. A ver, os comento, uno de los motivos por el cual eh, piden gente para repoblar los pueblos es ese. Punto número uno, los pueblos están cerrando. Punto número dos, las escuelas están cerrando. Si tenéis niños, podéis hacer mucho bien para que la escuela no se cierre. La, la respuesta es sí. Vale, pero que yo he visto en repueblo que podías elegir con escuela o sin escuela. Porque hay algunos tan pequeñitos que no tienen escuela, otros sí. Vale. Y en yo Pueblo había una opción pues no para poner. Se ponen al pueblo de al lado, a la escuela. Claro, sí. A los dos pueblos de al lado. Vale. A ver, eh Junior Kiala. Hola Luis, soy Junior. Le había dejado mi WhatsApp, lo cambié. ¿Qué tiempo debe uno de estar en España después de que pide el asilo político, me refiero, regreso al país de origen? Junior, si pides el asilo político, no debes de irte, porque si te vas, pues ya cancelan tu solicitud de asilo político. Se supone que si pedís el asilo político es porque en vuestro país pues os están persiguiendo, no podéis vivir, etcétera. Entonces, si tú lo pides y luego te vas, pues te puedes ir porque ya no se quedan con el pasaporte, pero pero luego ya te cancelan la, la solicitud, vamos. Eh, se acaba. ¿Vale? Pues no tendría sentido. Pido asilo político, pero me, me vuelvo, no. ¿vale? Pero vamos, que te puedes ir cuando quieras, pero que sepas que si te, te vas, pues ya se cierra la solicitud. Y también me te toca, to ¿no? Venga, te toca. Me toca, se quiere colar. Encima te quieres colar. A ver, eh... Jaja, ja, Luis, por favor, nos muestra al perro. A ver, lo voy a coger. Venga, tú contesta mientras Sí, sí. por favor, coge al perro que me está poniendo venga, nerviosa pero... aquí, sí, venga, y venga, está venga. por ahí comiendo cosas. Átala, por favor, que es que si no no puedo hacer no, el vídeo. No pongo aquí Es que está. no puedo hacer el vídeo porque me venga, pone venga, nerviosa. Venga. Siguiente. Luis. Luis, eres un poco borde por no saludarnos. Somos hey. Susan y Jesús. Ah, pues hola Susan y Jesús. Es que yo hoy no tengo el chat. El chat Susan se encarga. Y ¿Quién es Jesús? Pues es unos amigos. Susan y Jesús. Susan Garrett. Sí. Venga, más preguntas. Bueno, me toca, me toca. Eh, eh, Junior. Sí. Junior Cuala. Hola Luis, soy Junior. ¿Le había dejado mi web No, esa ya le, le ha respondido. Me toca la de Ruth Mirella Ruth Mirella González. Don Luis, buen día, me encantan los vídeos, porfa cuáles son los barrios que un inmigrante sin papeles podría llegar que sean económicos pero cerca de madrid facilidad de transporte gracias pues mira mi consejo toledo el otro día le hice una entrevista a una PRIXLINER y decía que ahí en toledo eran muy baratos los pisos y las casas y las habitaciones y qué pasa con toledo que está a 20-25 minutos de tren más o menos o sea que estás comunicada con madrid a un precio súper barato Venga, te toca y ya acabamos el vídeo. Déjame, déjame, que no puede ser muy largo. Pues venga, comentar, venga, venga, pues venga. Me gustaría contestar. Ya. A ver, Juan Vicente Nao, ¿qué pueblos recomiendan para ir a vivir? Pues. A ver, yo he dicho 10 pueblos por toda España: zonas de costa y zonas de montaña. Y Luis ha dicho. Todos pueblos, pueblos en el pueblo alrededor de Madrid. Madrid, de Madrid. Alrededor de y Madrid. aparte, un Prisliners ha dicho en el País Vasco, en Euskadi, también es la zona de España que más necesita. Bueno, y Galicia. Pero bueno, pueblos que yo he recomendado: toda España y tú, Madrid. Y yo, viene de Madrid. Mirar el, el vídeo al principio. Mirar el vídeo al principio, darle para atrás y decimos pueblo por pueblo. Eh, me toca, Claudia Dilma Álvarez. Tengo aquí tu entrevista del otro día. Luis, ¿me puedes informar si es confiable enviar la hoja de vida currículum en las siguientes páginas donde publican anuncios de empleo? Pues mira, Claudia, sí, yo la enviaría pero a ver en la hoja de vida o en el currículum no pongas digamos pon, pon tu WhatsApp pon pero no es necesario que pongas tu dirección con piso calle y puerta es lo que se está haciendo ahora por los datos personales pon tu nombre y apellidos forma de contacto y por ejemplo donde vives si en Madrid o donde sea y ya está vale pero sí yo mandaría la hoja de vida vale Luis me dice me dice cómo se llama no puedo acceder a la página de yo repueblo punto si yo acabo de entrar en un momento pidoy Alexander alessander ojeda álvarez mira me voy a meter yo ahora mismo yo repueblo .es. es con y ¿Eh? yo repueblo punto es Responde alguno más mientras accedo a la página si quieres buenas tardes luis esta oportunidad es para familias completas o puede aplicar una sola persona sí es para familias completas da igual si tienes un hijo como si tienes cuatro es para familias completas o personas solas para todo el que quiera trabajar acabo y de entrar en la página yo .es. que no ya bueno hay dinamismo Ay, no ya pero que es que lo acabo de encontrar para que lo vean yo es vale, vale. Venga, alguna pregunta más. A ver, que... déjame, déjame. No, el tiempo Lina manda, Pola... manda producción. Lina Polania. Venga, transpon... buenas noches, buenas, buenas noches, noches, Lina. Esa no es una pregunta, buenas noches. ¿Por qué los emigrantes no se van mejor para estos pueblos? Acaban de decir eso. ¿Que por qué no se va mejor pues Claudia Edilma Álvarez. Que por qué no se van para estos pueblos, hombre. Pues es una opción. No sé, es una opción. Al que le guste la opción. ciudad tiene la ciudad y el que le guste el pueblo es el pueblo. El vídeo lo estamos haciendo porque a vosotros mismos os ha ocurrido. Eh, lo de los pueblos estos claro y es muy buena opción Lo hemos estado investigando y de verdad vamos y ya la idea que ha tenido susana de que llaméis a los alcaldes vamos genial y el yo repueblo ese funciona perfectamente por lo menos desde aquí no sé yo Descargate creo que desde no fuera bien también. Descargado. Pero que No, asegúrate no que está bien descargado. hay que descargar nada es yo repueblo punto es ah, es, vale. es una página web no es una aplicación vale. y yo repueblo es con y y con una r luego os pongo aquí el link venga ah. lo pongo ahora en los comentarios eh... hay... Aquí alguna bueno venga estoy tú Soy Lina Polaina estoy en Belver cerca Puigcerda me interesa un buen pueblo para ir a vivir apenas me conecto a eso en Puigcerda eso está en Euskadi en pues no Bilbao sé, ¿yo dónde sí. está? pues mira te aconsejamos o diez pueblos que ha aconsejado Luis cerca de Madrid o alrededor de madrid o por toda españa mírate el vídeo y te aconsejamos pueblos en euskadi yo no la puedo aconsejar no te puedo aconsejar porque realmente no conozco esa zona y no lo he mirado si te lo miras en internet en google y pones pueblos despoblados en euskadi te aparecerán pues prislines alguna pregunta más del chat más. venga pues hazlas las, las que quedan en los comentarios pendientes en los próximos vídeos os las hago vale Lina Polaina, soy colombiana, no hay ningún problema, la gente de cualquier país puede ir a esos pueblos, puede acceder. Ojeda Álvarez, gracias por su ayuda. La Coruña Cuenca, pueblos más pequeñitos, ¿tiene sitio para vivir ahí? Pues es que yo eso no lo he mirado, Luis. No lo he mirado, chicos. Pueblos, chicas. Pueblo, mira, el 60% de los pueblos de España tiene menos de mil habitantes y necesitan gente. De hecho, mira, hoy mismo he visto una noticia del gobierno que estaba preocupado el gobierno de España actual por este tema. Además, ¿eh? O sea, Porque los pueblos pues, están despoblados. Sí, sí, y quieren hacer medidas para que se repueble. Mírate en Google, La Coruña, Cuenca, pueblos despoblados, con pocos habitantes, trabajo y te vendrá o en conclusión del vídeo dos últimas venga, preguntas venga dos últimas y ya juan vicente los salarios son más bajos en los pueblos que en las grandes ciudades mm, pues buena pregunta depende porque por ejemplo el trabajo en el campo lo pagan muy bien a cuánto están pagando la jornada en el campo pues mira la jornada en el lo campo sabes? 8 euros y pico 9 y pico 10 pero eso la hora no la hora o sea en un día cuánto te puedes sacar 100 euros 80 euros juzgar vosotros mismos a ver en madrid dónde te sacas un claro, trabajo Claro, pero si trabajan en el campo claro si te metes en una empresa a trabajar en un pueblo claro por eso se lo estoy diciendo depende del trabajo que hagas en el pueblo pero vamos que en el, por ejemplo si trabajas en el campo en la agricultura 80 euros diarios te puedes sacar. Sí, 100 euros. Vale, a lo mejor no es todo el año, a lo mejor es en la época de la recogida. Si te dejan echar horas extras, claro. pues más de 100 euros. Pero está bien 120. pagado. Y sobre todo la idea esta de los pueblos de despoblados es buena, porque como necesitan gente sí o sí, pues sí o sí, vale. vais a tener poca competencia. Gracias Venga. por su ayuda, Dios los bendiga, saludos. Muchas gracias a todos. darles alguna conclusión? Gracias Venga, Susana. A todos ¿Alguna conclusión gracias a los a todos Por por estar ahí, por, por acompañarnos. Bueno, ¿y que es sus... acompañarnos en este ratito tan Desde un pueblo de de la Sierra yo, de Madrid. Palabra, ¿Cómo yo? se llama este pueblo? La Sierra de Guadarrama. Ahí vive Susana, en la Sierra de Guadarrama. Suscribiros, ¿eh? El que no esté suscrito que se suscriba, daros al like si os ha gustado el vídeo. O ver este otro vídeo que os pondré luego aquí cuando lo edite. Las preguntas que están pendientes en el siguiente vídeo las vamos respondiendo, ¿vale? Eh, sí, Susana, tendrás que venir más días, ¿no? Sí, me cuesta traerla al canal, ¿eh? Me cuesta traerla. Me cuesta traerla. Bueno, chau chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Vale, chao, chao, chao. Gracias. PrILINES.